Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo grabar la pantalla de Netflix, Video Prime, eh, Disney y les voy a enseñar una nueva forma, este es un nuevo método y lo vamos a hacer de la siguiente manera yo estoy en Windows 11, si usted tiene Windows 7, 8 o... El 10, no se preocupen, simplemente dan clic en la lupa, buscan Google Chrome si lo tienen en el escritorio, dan clic derecho, abrir ubicación de archivo, van a dar clic derecho, van a buscar la opción de propiedades y van a, nos vamos a ir a compatibilidad. En, todo, en los demás sistemas es diferente pero casi es similar, una vez que lleguemos a compatibilidad eso va a decir lo mismo en todos los sistemas. Vamos a activar esta opción y aquí no es la activen van a escoger cualquiera, una, una de estas. En este caso yo la de Windows 8, pero igual con todo les va a funcionar. Vamos a dar clic en Aplicar, Aceptar. No olviden que una vez abran el motor de búsqueda y lo cierren, ese, eso va a perder efecto. O sea que no se preocupen por si creen que eso les va a generar alguna mala configuración. No, todo se restablece una vez cerramos el motor de búsqueda. Entonces, al abrirlo, ya habilitamos la opción para capturar la pantalla en cualquier plataforma. Lo otro es que si no tienen, si no lo quieren hacer así, lo pueden hacer de la, del otro método, el cual se los voy a mostrar ahora. Entonces, abrimos Netflix. No olviden que les voy a mostrar el otro método ahora, por si no quieren usar este. Entonces, al abrir Netflix, vamos a reproducir una película cualquiera. Entonces ahora vamos a abrir Powerpoint Para que vean como es de sencillo lo vamos a hacer con Powerpoint En esta, esta vez la estamos sacando del estadio ¿Y por qué le estoy enseñando esta vez con Powerpoint? Esto es debido a que si ustedes quieren eh, subirlo como una presentación Y compartirlo como una presentación Lo pueden hacer y las personas pueden ver todas las películas que ustedes graben Y compartan con Powerpoint entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a eh, vamos a irnos a grabación y aquí en grabación miren nos vamos a insertar luego grabación listo y aquí vamos a grabar pantalla en caso de que no tengan esta opción de grabación habilitada se vienen a archivo opciones van a buscar eh, personalizar cinta de opciones, y aquí van a encontrar, van a poner esto así aquí, van a poner todos los comandos, y aquí van a buscar la opción de grabación, una vez la encuentren, la seleccionan y le van a agregar y luego aceptar, listo. Entonces, ya teniendo esto aquí, vamos a irnos a, perdón, eh, una vez estando aquí, vamos a darle clic en grabar, y aquí vamos a seleccionar, la parte que queremos grabar, supongamos que solo esto aquí, listo y vamos a reproducir, vamos a darle en grabar y aquí reproducir, y miren que aquí está contando y ahí ya está grabando Vamos entonces una vez terminen, para terminar la grabación simplemente arrastran el mouse hacia arriba y le dan tener y aquí tienen la grabación miren, aquí lo pueden editar como quieran es muy fácil, contando, y ahí ya está grabando. Miren que ahí se está reproduciendo. Listo, vamos a borrar esto. Ahora vamos a hacerlo del otro método. Vamos a cerrar aquí. Los efectos los va a perder una vez cerremos. Y vamos a hacerlo el otro método. El segundo método ahí es. Abrimos Netflix. Esto Estos truquitos es para que les permita grabar la pantalla para que ustedes hagan sus edits. Todo lo que ustedes quieran. Listo. Vamos a reproducir aquí Antes de que se vayan de ahí. y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a desplegar una nueva ventana, vamos a, a, a dar clic aquí en aplicaciones de Google y vamos a buscar la aplicación que tiene por nombre Meet. Y con esta vamos a habilitar la captura de pantalla, vamos a deshabilitar, deshabilitar la protección que deja Netflix o cualquier otra plataforma para que no podamos grabar nuestra pantalla, no, no podamos hacer nuestro objetivo. Vamos a darle que iniciar una reunión instantánea. Lo que le quiero decir es que también con este link ustedes pueden compartir la pantalla y pueden ver películas con más de 100 amigos. Voy a cerrar esto copian el link y bueno, esto no es el video, entonces no es el tutorial, de esto no se trata, pero igual les quería hablar de ello. Entonces, una vez que estemos aquí, que tengamos Meet abierto, vamos a darle clic aquí en esta opción, una pestaña y vamos a seleccionar que queremos deshabilitar la, la, la protección de Netflix. En el caso de ustedes, si es Video Prime, Disney o cualquier otra, les va a salir allí o las que tengan abierto, y vamos a darle compartir. Una vez hecho ello, vamos a abrir, eh, vamos a ejecutarlo. Miren que les va a salir aquí y acá, ¿cierto? Entonces a reproducir nos va a permitir. A usted le va a dar un parpadeo de pantalla azul y listo. Entonces grabamos del mismo modo con grabadora, ca eh, capturar, grabar aquí. Vamos a seleccionar el, el, el, la parte que queremos grabar. Supongamos que allí. Vamos a darle grabar y él comenzará a, ¿Por qué los van a lugares que asustan y listo, Oye, es en serio tú? y eso es todo, voy a cerrar esto, voy a parar esto aquí, miren que ahí grabó, listo, solo que grabo así corto por lo que no quiero problemas con los dueños de su contenido, vamos a cerrar esto aquí, entonces ya ustedes aquí pueden guardarlo en la nube y compartirlo con todas las personas que ustedes quieran o crear una página con películas así o con clic, eh, perdón, clic, sí, eh, eh, perdón, subirla a, a Facebook en su página, un día de No Guardar. Y eso ha sido todo por hoy. No olviden de compartir el contenido en sus redes sociales, comentar y suscribirse y activar la campanita porque yo siempre estoy subiendo truquitos así que nos van a servir a todos. No solo a ustedes, también a mí porque a veces me olvide. Yo busco mi propio canal y lo encuentro. Entonces hagan ello por favor, no olviden de compartirlo para que otras personas sepan, lo comparten en Whatsapp, eso no les, no les cuesta nada y además tienen los permisos, lo comparten en Facebook, lo comparten en, en, en Twitter, en Instagram, en cualquier plataforma, que ustedes quieran, es gratuito, no les, van a, no les va a costar nada y hasta la próxima, chao.